Hoy día voy a ir a visitar a mis abuelos porque está de cumpleaños mi, mi abuelo Y además hoy es el cumpleaños de mi viejo que lleva mmm, fallecido 6 años Sí, también voy a hablar un poquito de eso en el capítulo de hoy Bueno, la historia de mi abuelo empieza... Dejando en claro que en realidad no es mi abuelo, mi tata es mi tata porque es la persona que crió a mi mamá La menor de, de tres hermanos no son hijos de mi abuelo Mi tata se hizo cargo de esta familia completa ¿Sabes qué perro, cuando mi vieja era muy muy muy, muy pequeña entonces es la pareja de mi abuela y se hizo cargo de la familia completa. Entonces en estricto rigor mis abuelos volorearon hasta hace dos años cuando al fin se casaron. Esta es la calle donde crecí, allí me el cartón cuando era esta.. todo esto era calle de tierra. ¡Felicidades! ¿Cómo está ahí? ¿Está listo? Resulta que no era tan bueno porque tú le metes, mirá, y la cara ahora se la está ¿Qué creo que fue este. Le salió el agua. Echaron un tambor de cría. Ya que estábamos todos con ella, con su chile lajo. Pero, ¿quién me tiene esta? Llévate justito para los corotos. Me dice el tonto pillo. Esto es de almuerzo Le dejo por la cartuja. En esto esta fue mi primera guitarra. Primero era mi hermana mayor, la Claudia. Después la tomó el Eric, un primo que hoy día está en Suecia. Y después me llegó a mí y en esta guitarra aprendí a tocar. Y fui yo el que. La hizo. Me ha dado risa esa mona. Pero también me ha dado un poco de susto. Son un poco. Buena. Atráes la pieza. Buena, choro. ¿Ese de quién de quién era? De, de, de tu mamá. ¿cómo? ¿Y ese <risa> lo hizo tu viejo? ¿Eh? ¿Y ahí donde, donde está la bandeja chiquitita? Sí. Hay parte de un espejo. De más, sí, sí me acuerdo. Es que esa ahí la puse porque quería probar los conectores. Qué chistoso que la tele sea rosa, ¿Por qué la tele es rosa? No, porque pues de, eh, ¿De de era de adjérico. Pero es rosado. No lo puedo superar. Sí. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Y eso está en medio. el está sí, en el medio, en el medio. Ah, ¿Vaya a es la misma? Sí, pues sí, sí. Hay cosas que se pueden rescatar. ¿no? Esta era la casada cuando yo era chico. Y vivíamos. Esa era tu casa. Sí, pues esa era mi casa. Y Dios está, la está dejando de película. ¿Clara? ¿Qué? ¿Cuánto cumplo yo? Tata, ¿tata? Estoy rejudicando, tata? Te engañé. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! A ti. ¡Cumpleaños! tonto. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡El ¡Ebola! ¡El ¡Ebola! ¡El ¡Ebola! El cuchillo, el cuchillo. El, el no ¡Ebola! Lo humilde que es, me gusta lo cariñoso que es, lo atento. Eh, me siento feliz porque le puedo abrazar, darle beso. Y ese es mi tata. El tata que no es mi tata, pero es mi tata. El papá que no es el papá, pero es el papá. Yo fui, por 13 años fui como el último de la familia. Entonces era regalón de muchos de miembros de mi familia. Pero en especial de mi tata. Yo siempre digo que fue mi primer mejor amigo. Yo le contaba todo a mi tata y jugábamos y él siempre me apañaba. Él era el chofer de micro y siempre andaba con él en la micro como pioneta. Y me llevaba a tomar jugo y tomábamos mote con huesillo en el cementerio. Y ese es mi tata. Yo hoy día estuve de cumpleaños. Y lo bueno de esto, lo bueno de, de mi tata, es que eran muy, muy, muy juntas con mi, con mi viejo. Se tiran la talla de que mi viejo era hijo de mi tata porque ambos dos tienen los ojos claros y ninguno de nosotros nos tocó los ojos claros, ¿cierto Gaby? Uh -huh. entonces, hoy día cumplía 82 años, mi tata, y si estuviera vivo, ¿qué, qué edad tendría el papá? tendría 64 años